Grande y poderoso es nuestro sí, Dios, aleluya. aleluya, bendecido sea el Señor, Qué bueno, una Dios. noche maravillosa para sí, señor. hablar del Señor en esta hora, llevar palabra de vida, palabra que convierte, sí, alabado señor. sea el aleluya. Señor, y tenemos verdad sobre nuestros lomos, que el Señor le ha puesto la reconciliación, el Ministerio de la Reconciliación, que es lo que te traemos, para de vida, para que te muevas Cambia tu vida y te reconcilie con tu Amén, creador. Aleluya, qué bueno es Dios. Porque las cosas están bien difíciles. Alabado sea el Señor. Y el deseado de las naciones viene pronto. Y no es un cuento ni son historias. En la Biblia está plasmada. Alabado sea el Señor. Qué lindo. Eh, vamos para que nuestra hermana capellana y pastora Marisa Alvaradero eh, dé los anuncios correspondientes de esta hora. Y los saludo. Alabado sea Amén. el Señor. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Damos gloria y honra al Señor nuevamente a través de estos medios, gloria a Jesús, de faro de santidad, saludamos al pastor Pedro de Jesús, Amén. a su familia, gloria a Dios, a todos los programadores, gloria a Jesús, a los técnicos, gloria a Dios, saludamos a la iglesia más feliz del mundo, gloria a Jesús, la cual parto, eh, estamos allí, ¿verdad?, congregándonos, gloria a Jesús, aleluya, con nuestros amados pastores Daniel Delgado y Tachaira Borges. Poderoso así que Dios. le hacemos una invitación, gloria a Jesús, que miércoles tras miércoles, gloria a Jesús, aleluya, le hacemos a través de estos medios, a todos aquellos que quieran ser partícipes de esta organización, capellanes, ¿verdad? Gloria a Jesús, transformado por su gracia. Amén. Gloria al Señor, así que sabemos, ¿verdad?, que el trabajo del Señor no es en vano. Gloria al Señor. Aleluya. Sí que tenemos una organización maravillosa. Usted puede entrar ya mismo nuestro hermano Tomás, en la Edad Gloria a Jesús, la página web donde usted puede entrar allí y ver todas las actividades que esta asociación está haciendo a cabo. Y si usted quiere ser parte de ella, puede llamarnos al 787-414-6719. También nos puede llamar al 787-414-6719. 342-0088, Gloria a Jesús, también nuestro hermano Tomás tiene su número telefónico, que usted puede también comunicarse con él, y él mismo ya mismo le dará amén, su número amén. telefónico, también tenemos una representación de capellanes en la Florida, Gloria a Dios, que si usted vive allá, Gloria a Jesús, puede ser parte de esa organización, <coughs> allí se encuentran nuestros hermanos Jesse y... Cristófer Mateo, gloria a Dios, te puede llamarlo a 954-446-3060, 954-882-2377. Sea parte de esta bendición que Dios tiene para usted y para su familia. Aleluya. Es así, hermano Tomás. Eso es así. Eh, pastora Marisa, queremos también saludar al Pastor Franklin Guzmán y Lili Rivera, que también son... Yes pastor y capellanes allá sí, este, Sandra y Ricky Germán que son ellas pastoras y están allá, verdad haciendo lo propio, llevándole la palabra a las almas que están en necesidad y ella también pues está próxima a graduarse hay un grupo que viene desde la Florida para estar con nosotros el 26 de este mes, que cae sábado tenemos sí, nuestra graduación y hay un número de capellanes, estudiantes que se van a graduar y van a formar parte de nuestra asociación de capellanes voluntarios. Alabado sea el Señor. El Bendito Señor. sea la gloria del Señor. Tenemos, tenemos también saludos para los confinados, sí. todos los capellanes, ¿verdad?, aparte de nuestra asociación, porque todos también hacemos una labor encomiable. Hay muchos, ¿verdad?, que están yendo a las cárceles. No obstante, en estos tiempos está un poco difícil por la pandemia, pero el Señor siempre abre puertas para que su es palabra... Hoy. Sigue fluyendo de una forma o de otra, es porque lindo. nuestro Dios es maravilloso. También sí, a todos los confinados, alabado sea el Señor, lindo, que aunque estén lindo. allí recluidos, sabemos que la palabra Soy, liberta, sí, alabado sea Aleluya. el Señor, la palabra es pan de vida y es real, alabado sea el Señor. Precioso, Le damos salud a nuestros pastores también, sí, señor. Eh, que los amamos mucho y sé que ellos están sintonizando el programa en esta hora, y a todos nuestros hermanos de la iglesia, una puerta, un camino, la iglesia más la feliz del mundo. Amén. Y no es porque no tengamos problemas, sino, sino porque, porque Cristo es el centro, centro de nuestras verdad. vidas. Aleluya. Y así, ¿verdad? Todo el que está allí, estamos como familia, eh, le hacemos una invitación, si usted no tiene una iglesia donde pueda congregarse, estamos allí en la carretera 848, 848 de San José 1.5 y allí estamos, ¿verdad? Con los brazos abiertos para... Recibirle conjuntamente con los pastores y nuestra amada congregación Bendito sea el Señor Queremos verdad darle las gracias a ustedes por sintonizarnos en esta hora Y esperamos que aquellos que están apartados puedan reconciliarse en esta noche Porque los tiempos tan malos, tan difíciles Y nuestro Señor a través de los tiempos Maritza A través de los profetas, a través de, de diferentes eh, personas dieron testimonio de que Él venía, de que Él viene, y todo ha sido avisado con tiempo, porque nuestro Señor avisa siempre, sí, señor, sí. Él siempre da verdad, la oportunidad a aquellos que están apartados, a que vengan a los caminos de Él, a la voz del Señor, bendito sea sí, la gloria Tenemos del el Señor. Caso en la Biblia de, de Noé, estuvo predicando Amén. 120 años. Antes que cayera el diluvio, porque la gente tuviera tiempo para arrepentirse. Amén. Y no, y no, creían. Que no creían. Gloria a Jesús. Tristemente. Sí. Y estamos en los tiempos de Noé, que está aconteciendo. Gloria <coughs> a Jesús. Aleluya. Y eso da indicación de que el rey de reyes y el señor de señores viene por nosotros. Y Marisa, solamente hay que mirar alrededor, mirar alrededor. de lo que está pasando. Si las personas, ¿verdad? Tal vez... ...tienen duda o no, creen o creen que son cuentos... ...y combinen y comparen todo lo que está a su alrededor... Hola, ...día a día, lo que está pasando, los crímenes... ...padres matando a los hijos, viceversa... ...mujeres eh, que están siendo asesinadas... ...y tantas cosas, señales los cielos... ...hay pandemia, hay este eh, un diferentes situaciones... ...del tiempo, ¿verdad? ...y todo eso está plasmado la palabra, en la palabra... ...que es infalible, no falla, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, soy... alabado sea el Señor, gloria Señor, a Dios. Señor, aleluya. Y es importante que usted nos llame al 654-7300, no, no pierda el tiempo en el amén. sentido de, de, de llamar tarde cuando ya el programa está a filo de, de, de terminar, amado, porque a veces se puede quedar esas peticiones sin orar llame temprano a esta hora, al 654 sea la gloria al tenemos Señor. tenemos a nuestro hermano Eliseo Meléndez, va a coger su llamada, sí, él va a orar por usted, y si usted quiere reconciliarse con Cristo, ese es el día Amén. que Dios ha hecho para que usted dé ese paso de fe. No espere a, a más tarde, no lo deje para mañana, que quizá el día de mañana no llegue a nuestras vida. Gloria al Señor, aleluya, y venga hoy el Señor y usted se quede Con Amén. A Jesús, aleluya. Como Porque nadie sabe ni el día, ni día la hora, hora. ni aun los mismos ángeles que están Señor, en el cielo, y como están Jesús. las cosas, las profecías están cumplidas, solo falta nada, nada y el que ha de venir, vendrá, vendrá aleluya. Como ladrón. En, en la, la noche. Así Alaba, usted no sabe cómo el ladrón va a llegar a su casa, ni qué día, ni a qué hora. Amén. Por eso usted tiene que estar preparado, sí, señor. Jesús. Así que nosotros tenemos que ya estar preparados para ese día importante cuando nos encontremos con nuestro Rey de Reyes, ah, señores, amén. señores, en las nubes. Usted está preparado. Prepárate está que listo. Cristo viene. Gloria a Jesús. hoy es el día. Gloria al Señor, para que usted dé ese paso de fe. Sí, Señor, aleluya. 654-7300, ese es el teléfono de la bendición. Gloria a Dios. Y en esta noche, Gloria a Dios, si usted no quiere acompañar, tiene una biblia a su lado, vayamos al libro de Corintios, la segunda carta de los Corintios, Gloria aleluya. a Jesús, capítulo 1, versículo del 3 al 4, Gloria, Gloria al Señor.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 Padre, gracias Santo, por esta tu palabra. Sí, Señor, aleluya. Esta noche vamos a exponer, sí, Padre, señor. a través de estos medios, cual usted ha abierto puerta, Gloria Padre amado, señor. para poder llevar esta palabra poderoso a cada Dios. oyente, a cada televidente, Padre amado. Oh, gracias, y esta señor. palabra ha sido enviada, Padre, Santo, en esta hora, poderoso para que Dios. haga, Señor, el alabanza, efecto que tiene que señor. hacer en cada vida, alabanza, en cada corazón, Señor. señor. Que esta palabra sane, calura, esta palabra padre, liberta, esta poderoso, palabra transforma, poderoso, Padre amado. Palastina, La ponemos padre, en tus hora, manos, Cristo Señor Santo. de los cielos, Pobre Padre vida, Abre señora. los oídos espirituales oh, sí, y el señora, corazón alegría, de cada vida Para que pueda recibir esta, ellos, tu señor. palabra en esta este hora, deseo, Padre amado Que sean, Señor, padre. oidores de tu palabra sí, Hacedores de gloria ella, Padre amado Jehová Gracias, En el señor. nombre de Jesús, Amén y Amén Gloria a Jesús eh, Cuando Gracias. leía esta palabra, hermano Tomás Gloria a Dios y comencé a leerla Gloria a Dios. Jesús, y decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veía que primeramente vemos ahí que cuando hablamos de bendito sea el Señor, estamos gloria dándole a gloria a Dios sí, primeramente, señor. porque reconocemos, gloria a Jesús, la grandeza de nuestro Dios. Santo reconocemos cuán grande es Dios en nuestras vidas, amados, gloria Glorioso a Jesús. Dios. Porque está hablando del Padre, <coughs> está hablando de nuestro Dios, <coughs> aleluya, está hablando de, de la misericordia que Dios tiene, gloria a Jesús, porque es un Padre de consolación, gloria Amén. a Jesús. Y cuando hablamos de consolación, es animar a otro cuando atraviesan por situaciones difíciles. No es condenarlo, no es señalarlo, no es, sí, señora, gloria a Jesús, animar a esa vida, gloria a Dios, que está pasando por esas situaciones que cada uno de nosotros pasamos, porque dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción, gloria tendremos prueba, tendremos lucha, tendremos <coughs> batalla, eso no va a cesar hasta que el Rey de Reyes y el señor, señor de señores venga a buscar gloria una iglesia transformada, sin mancha y sin arruga. Aleluya. El Dios de los cielos, gloria a Jesús, nos ha dejado a una persona bien importante para nuestra vida, gloria Aleluya. al Señor. Y esa persona nos consuela. Sí, y señor. esa persona, gloria a Jesús, fíjese lo interesante de esto, que cuando nuestro Señor Jesucristo había terminado su trabajo en la tierra, le dijo a los discípulos que no iba a dejarlo solo. Fíjese la preocupación de nuestro Cristo Cristo, aún cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos, gloria a Dios, gloria a Dios yo no los voy a abandonar. Yo he rogado al Padre vale. para que le envíe un, un consolador, consolador. Para sí, señor. que le envíe esa persona gloria, que nos va a ayudar, Poderoso. Gloria a Jesús, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria y ese Consolador que nos dejó el Padre y envió para ese tiempo, este, para los discípulos, Gloria a Jesús, sí, en ese día... Fue derramado sobre ellos, gloria a Jesús. Y ese paracleto, como muchos lo llaman, es uno que ha sido llamado a estar al lado del otro, gloria a Jesús. Es el consejero, es aquel que nos va a apoyar en medio de lo que nosotros necesitamos. Fíjese que es uno que va a estar a nuestro hermano, al lado, hermano Tomás. Amén. Es uno que nos va a dar esos consejos que nosotros necesitamos gloria y a Dios. de esos consejos nos va a apoyar. Amén. En Medio de la situación que nosotros estemos pasando, Gloria a Dios, Gloria al Señor. ¿Qué lo importante, gloria. gloria al Señor, que nosotros aprendamos sí, cuál señor. es la importancia del Espíritu Santo en nuestra Aleluya. vida, porque Él es el que nos va a consolar. El tema es el que consuela. Gloria, gloria a Jesús, Dios. tu amigo, quizá en un momento dado te puede consolar, tu mamá en un momento dado Amén. te puede consolar, pero quizás ese consuelo no es lo mismo. Gloria a Dios, que el consuelo que te puede dar El Espíritu Santo Gloria El Espíritu señor. Santo, Gloria a Dios Como dije, va a estar a tu lado sí, Gloria a Dios, porque en, en, Gloria, en el tiempo aleluya, activo, aleluya. Hermano Tomás Amén. El Espíritu Santo venía sobre la persona En un momento dado Y luego se, sí. se iba, Gloria a Jesús, Amén. ¿verdad? Se apartaba. Pero cuando vino Cristo, Gloria a Dios, y dio su vida nos y se fue, Consolador. nos dejó el Consolador, el paracleto. paracleto, para que estuviera en nosotros, nosotros. y con nosotros. Amén. Y ese que bello y hermoso es saber que tenemos a alguien que nos va a animar, sí, a alguien que nos va a aconsejar, a alguien, Gloria a Dios, que nos va a apoyar en medio de la necesidad que nosotros tengamos, Gloria al Señor, que no vamos a estar solos, que va a estar a Él guiándonos, Gloria a Jesús, a toda verdad, a toda justicia, es el que va a obrar para darnos paz, es el que va a obrar para darnos ese amor, es el que va a obrar para darnos ese gozo, es el que nos va a consolar, Santo. Gloria a Dios, en todo momento, aún en nuestro corazón y aún en nuestra mente, Gloria porque acuérdate al Señor. que esta mente va a ser atacada, continuamente por el enemigo, hermano Tomás. Amén. Y vamos a estar siempre con esos ataques del siempre, enemigo siempre. constantemente. Amén. Y por eso es que ese Consolador es importante sí, señor. para nuestras vidas, Gloria a Tomás. Dios. Aleluya. Y hermana Marisa, eh, mira qué bonito que dice, bendito sea el Dios y Padre uh -huh. de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vemos como Dios se identifica como padre en nuestras Exacto. vidas y vemos como él permitió que su hijo viniera, se sacrificara por nosotros, alabado sea el Señor demostrando la relación entre un padre y un hijo, Exacto. por amor, alabado sea el Señor. Y ese mismo amor es el que Él tiene para con nosotros en este tiempo, para los sí. que nos hemos acercado a Él, hemos aceptado sí, sí. y hemos reconocido que Él es el Todopoderoso Dios y que nosotros somos meros pecadores. Y fíjese que interesante, dice que consular significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. Uh -huh. Y para nosotros aliviar la aflicción de otro debemos ser misericordioso, pero la misericordia no viene de parte de nosotros, no. tiene que ser injertada, Santo. implantada por el sí, Espíritu Señor. Santo, que es el que pone en nosotros tanto el hacer, como el, deber, como como el hacer. hacer, exactamente, uh -huh. y estaba yo meditando hoy en, eh, en mi cuarto, que Dios es tan y tan bueno, que aquí mismo que se predica la palabra, no hay excusa para los que todavía no se han acercado a Cristo, que hay personas aquí que predican que Dios lo ha tocado, que han sido limpios con la sangre preciosa de, de Jesucristo, sí, señor. que vienen aquí dejando su hogar, la comodidad de su casa. Muchos viven lejos de este lugar y sin embargo vienen con ese gozo y vienen con esa alegría a traer palabra de vida para tu vida en esta noche. Soy y es. durante todo el día hay programadores que están en la madrugada, programadores que viven lejos, tienen que viajar en las noches con ese peligro, porque sabemos cómo están las cosas, y ellos no lo toman en cuenta porque ellos saben quién lo está dirigiendo, ellos saben para quién soy, ellos están trabajando, soy, y ellos saben que ese sacrificio Gloria, vale la Gloria. pena, porque el sacrificio más grande lo hizo, lo hizo el, nuestro Señor Jesucristo soy, por aleluya. nosotros. O sea que en este mismo momento y, y en todo el transcurso de tu vida, tú no tienes excusa, porque estás siendo bombardeado con esa palabra de vida constantemente, Aleluya. hay un grupo de personas que han sido lavados con la sangre de Cristo, Soy... que no empiece por lo que estemos pasando, porque no nos vamos a sentar aquí a decirte que el Evangelio es una cosa que tú vas a tener, ganancia, que el, el Evangelio es una cosa que, que, que, que tú no tienes vituperio, no tienes problema, al contrario, se te incrementan los problemas, porque a la vez que tú pasas a ser hijo de Dios, el enemigo te va a, a atacar con más furia, porque ese es el trabajo de él, él no quiere que tú te acerques a Dios ahora mismo, quizás tú estás pensando, voy a llamar, y tiene una batalla en tu mente, que te dice, te susurra, no llames nada, no llames nada, ¿para qué tú vas a llamar si eso es siempre lo mismo? Tú vas a estar en la misma condición, Exacto, mentira entonces. del diablo alabado sea el Señor, Aleluya. porque la palabra de Dios nos retorna vacía Estoy lo que pasa es que Dios tiene un tiempo sí, tiene sí, un señor. momento cuando las cosas se cumplen, sí, las señor. cosas no se cumplen cuando nosotros queremos se cumplen cuando Él quiera para que no haya problema para que lo que Él nos va a dar sea de beneficio Aleluya, a nosotros, precioso. porque imagínate que todo lo que nosotros deseáramos el Señor no los diera ¿Ah? que, que quizá eh, va a ser contraproducente en nuestras vidas, nos va a traer problemas, nos va a dejar de, de, de tantas cosas que Dios quiere que nosotros nos las acerquemos. Y qué bueno, ¿verdad?, que hay un grupo que hemos aprendido a consolar, los capellanes sí, que hemos aprendido, sí, hemos señor. sido adiestrados, para llevar esa consolación, porque primeramente fuimos consolados, porque nosotros también hemos pasado por vituperios, situaciones, enfermedades, cuántas cosas, pastora, no hemos pasado, pero nos hemos arraigado, nos hemos agarrado a, a, al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, y Él nunca nos ha fallado, nunca nos ha fallado, siempre se ha mantenido ahí, firme los que fallamos somos nosotros, y aún así, Él no nos falla, Él es fiel para con nosotros. Por eso es importante que nosotros pongamos en balanza si realmente la vida que llevamos nos está llevando a, a, a, a una vida de provecho, una vida donde nosotros vamos a vivir eternamente, porque todo es pasajero, lo que no es espiritual. La palabra permanece en nuestros corazones y nos dirija, nos va llevando hacia la gloria, alabado sea el Señor. Y mucha gente, ¿verdad? dice no, yo no yo no voy a convertirme porque no es el tiempo. Este, Yo tengo muchas cosas que hacer. Estás en un peligro porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y la pastora está hablando en el día de Noé. Noé... Estaba predicándole a esa gente sí, diciéndole que venía un diluvio, que cambiaran su forma de ser, que convi se convirtieran y ellos no, lo que hacían era burlarse. Y así hay muchos que se están burlando diciendo, esa gente son unos locos, sí, lo que ellos están hablando, eso es inventado, eso serio? no puede pasar. Aleluya. Y para nosotros, lo que es locura... A lo que para el mundo es locuro para nosotros es poder de Dios. Y nosotros no nos avergonzamos, alabado sea el Señor, de esta palabra. Porque nosotros sabemos en quién confiamos, alabado sea el Señor. Y es triste que en el momento en que suene esa trompeta, alabado sea la gloria del Señor. Tú te quedes y digas, wow, tantas veces que aquellos locos, como nos predicaron, dicen, nos predicaron días completos. Yo oía lo mismo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y a mí no me interesaba la voz del Señor. Y hay una anécdota bien, bien importante. Y, y es de, de, de Lázaro, uh, okay. eh, que comía en, en las la migajas de, del, del rey. Eh, el Lázaro murió y fue al seno de Abraham y verdad y él murió y fue a, a, a, a, al lugar de tormento. de tormento y él quería que sus hermanos este Lázaro le predicara y el Señor que le dijo que, no, que, por que eso los, eso profetas tenía los profetas tuvo profetas que, que le predicaron y gente que le predicaron y la palabra y nunca nunca este, miraron hacia el Señor, nunca entregaron sus vidas, y ahora él quería que Lázaro por lo menos, porque era un lugar de tormento, le mojara un poquito, y se lo pusiera en la lengua, alabado sea el Señor, amado, y así va a pasar con muchos, van a querer y no van a poder, eso, alabado sea el Señor, es triste, gloria al Señor, gloria a Dios, Aleluya. por eso es que esta noche, gloria a Jesús, <coughs> te invitamos, a que entregue tu sí, vida Señor, a aleluya. Gloria al Señor, hazlo gloria de corazón, a Dios. gloria a Dios, aleluya, porque la salvación, amado, es individual. Sí, nosotros señor. no podemos obligarte, a nadie, gloria a Jesús, no obligamos a nadie, verdaderamente estamos aquí porque amamos las almas, porque Cristo alma las almas, porque es, Cristo amén. no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, gloria a Jesús, y Dios nos está diciendo, usted van a pasar por pruebas, usted va a pasar por tripulaciones, pero yo los voy a conseguir solar yo los voy a consolar, yo voy a estar ahí con ustedes en todo momento, hasta el fin de los tiempos, nos dice la palabra del gloria Señor. ¿Para qué nosotros pasamos por todas estas tribulaciones? Para cuando lleguen otros, nosotros podamos tenerle una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Decirles, yo pasé por ahí, yo te entiendo, lo que tú estás pasando, Amén. gloria al Señor. Predique, Pero que hay una sí, esperanza, señor. gloria a gloria. Jesús. una esperanza que tocó mi vida, sí, una esperanza señor. que cambió mi corazón, una esperanza, gloria a Jesús, que transformó, lance, lance esa palabra gloria al Señor, poderosa aleluya, toda gloria mi vida, a Dios. alabado sea el nombre del Señor, me hizo una nueva gloria. criatura, y ahora estoy en Cristo Jesús, gloria a Dios, porque Dios, aleluya, miró mi aflicción, mi, miró lo que estaba ocurriendo en mi vida, pero sabe qué? Yo tuve que acercarme a Dios, gloria a Jesús, porque la palabra dice en Santiago 48 8, acérquese a Dios y él se acercará Amén. a ustedes. Gloria al gloria Señor. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿cómo Dios se va a acercar a nosotros si nosotros no le buscamos? Sí, gloria señor. a Dios. Hay que buscarle. Gloria a Jesús, como dice la palabra, buscarle en Mientras tanto todo. que está cercano. en tanto que está lejano. Sí, gloria sí, al señor. señor. En momento, gloria a Dios, aleluya, de acercarnos al Consolador. En momento, gloria al Señor, al señor de dejar nuestra carga, aquel que puede llevar nuestra carga, porque su carga era ligera, amado, gloria al Señor, para nuestra gloria vida, a Dios. gloria a Dios, y Él nos está pidiendo, gloria a Jesús, aleluya, en estos momentos, Poderoso nos Dios. está diciendo, yo te puedo consolar, sí, Señor. yo puedo consolarte, aleluya. para que tú aprendas a consolar a otro en medio Amén. de sus gloria tribulaciones, a Dios en medio de sus problemas gloria a mi Dios en medio del sufrimiento en medio de la enfermedad gloria a Jesús tú no estás solo hermanos dice Isaías 41.10 no temas es lo primero que te está diciendo el Señor, no temas, sí, señora, porque aleluya. yo estoy contigo, Amén. está diciendo el Señor, yo estoy contigo, tú <coughs> no tienes que temer, gloria al Señor, nos dice aún más, no desmayes, ¿por qué has de desmayar?, ¿por qué te vas a sentir débil?, ¿por qué te vas a sentir desanimado?, ¿por qué vas a per eh, perder la esperanza si yo estoy contigo?, todos los días de mi vida. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque yo soy tu Dios. Sí, Señor. Yo diciendo, yo soy tu Dios. El Dios que te consuela. El Dios, aleluya, que te da la fortaleza. El Dios, gloria a Dios, Santo, que día aleluya. a día te habla tu vida a través de la palabra. ¡Poderoso A través Dios. de la programación. Sí, a través señor. de todo lo que trae cada uno de los programadores que pasan Santo. por aquí. ¡Gloria sí, a Dios! Te trae una palabra de fortaleza. Amén. Te trae una palabra de esperanza, gloria, al, gloria señor. al Señor, y aún más te dice que te esfuerzo, si el Señor nos da la fuerza para Santo. que nosotros podamos a seguir hacia adelante, gloria a Dios, gloria Envía a esa palabra poderosa, Dios, para poder aleluya, gloria para a Dios, consolar vida, siempre te ayudaré, sí Señor, cuál es la excusa de nosotros, si el Señor nos no está diciendo, excusa. no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, Gloria a Jesús, yo Santo. te esfuerzo, siempre te ayudaré, te, siempre te sustentaré, te con dará Dios. la provisión necesaria, Gloria a Jesús, por la diestra de, mí, de mi justicia. Sí, en otras palabras, te está diciendo, hay protección <coughs> divina. Sí, Señor te voy a extender mi mano de poder. No hay excusa. Gloria a Jesús. No, no hay, hay excusa. ¿Cuál excusa es la que los nosotros tenemos? Los huecos están tapados por todos lados. O sea, no hay por dónde uno ¿Quién, decir. ¿Quién abre los huecos? Amén. Nosotros mismos. Gloria, eso es así. Gloria a nosotros Dios. Nosotros mismos, amados. Santo. Cuando Dios nos dice tapa ahí, nosotros más rápido abrimos por ahí. Sí, Señor. Amado, nosotros tenemos que aprender, gloria a Jesús, que hay un Dios más allá. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A veces hacemos nuestro Dios pequeño y hoy yo le decía retiro a las damas, fíjate, tenemos un Dios tan grande, que dice la palabra que la tierra es estrado de sus pies, amén imagínese, el Señor pone los pies sobre la tierra, mire cuán grande nuestro Dios, que a veces hacemos nuestro Dios tan pequeño y el problema más grande que Dios mismo, amado, cuando Él nos está diciendo aquí, Él nos consuela en todas nuestras sí, señora, aleluya en todas Gloria no te está diciendo una cuanta te está diciendo que Él en te va toda. a consolar, a consolar perdón, en todas, en todas, para que podamos nosotros consolar lo que está en cualquier tribulación. Y lo lindo es que él no miente. No. El hombre es mentiroso, pero Dios Jamás. no miente. Aleluya. El hombre te promete algo y te Jamás. dice, te voy a hacer esto, te voy a ayudar en esto. Señor. Y a la semana, o a los tres días, ¿qué Al otro día ya se ha olvidado, pero Dios no es así. Dios no, Dios no es así. Aleluya. Bendito sea es. sí, el Señor. Amén. Mira lo que dice Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de convadecerse del hijo de su vientre. Aleluya. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya, qué palabra gloriosa es esa que seguridad expone nuestro Dios para que nosotros podamos ¿verdad? alinear nuestros pensamientos y entregarle nuestro corazón a Él. Nuestro Dios es tan misericordioso sí. que yo debería estar ya seis pies bajo tierra y todavía estoy vivito y coleando por la misericordia y la consolación de nuestro Dios. Por una enfermedad tan grave, aleluya, sea el Señor que los médicos dicen que ya yo debería estar este, enterradito y muerto. Todavía estoy vivo y la gloria no, no de mi Dios, al aleluya, no poderoso, poderoso Dios, es aleluya. el Señor. Gloria a Dios y me ha añadido años de vida, cómo yo no voy a creer en un Dios tan maravilloso bendito sea la gloria de Dios lo que pasa es que tú muchachos tú lo que tienes que creer tú lo que tienes es pensar que Dios es real tú lo que tienes que dar una oportunidad a Cristo en tu vida, para que tú veas la, la diferencia porque el que viene a Cristo no le echa afuera y hay un cambio en tu vida las cosas que hacía antes tú te vas a sorprender porque vas a decir wow, qué cambio yo ha dado lo, lo, tus familiares, en tu trabajo en diferentes lugares van a decir verdaderamente ha habido un cambio en esta persona verdaderamente eso que dicen que Dios cambia y transforma la vida es real porque yo conocí a esta persona que era así así así y yo puedo darte testimonio que era este un tremendo una persona eh, tremenda que tenía eh, lleva, era problemática etcétera etcétera pero ahora mira cómo es alabado sea el Señor, gloria a Dios una persona con misericordia con bondad, una persona que habla diferente, alabado sea el Señor, y eso lo hace Dios bendito sea la gloria del Señor, Dios es nuestro Dios gloria a Dios, Llámanos a 654-7306, Gloria al Señor, gloria, aleluya. Una oportunidad al Cristo Poderoso de la gloria, Dios, aleluya. Nosotros le dimos una oportunidad al Cristo de la gloria y no lo hemos arrepentido. A contrario, estamos gozosos, estamos alegres, gloria a Jesús. Que necesitamos sí, lo es escrito en el libro de la vida, Santo, aleluya. Al señor. Y esa misma oportunidad te la está ofreciendo esta noche el Cristo de poder. Él no hace está diciendo, de personas. Exactamente, no hace excepción de personas, gloria a Jesús, sí, aleluya. Señor. Nosotros no somos mejores. Gloria a Jesús para, eh, para Dios, nuestro hermano Tomás no es mejor que yo Ni yo mejor que él Amén. El Señor nos mira a ambos con, con sus propios ojos de, de, de amor, de de Gloria al de Señor, de misericordia sí, señor. De misericordia, así hace nuestro Dios Hacia sí, ti señor. también, que nos estás viendo Que nos estás oyendo a través Santo. de árbol Gloria a Dios, te hacemos esta invitación Gloria a Jesús, nuestro Rey te hace la invitación Gloria a Jesús Que Gloria le de una oportunidad a Él Gloria al Señor, para tocar tu corazón él es Para cambiar poderoso. tu vida para transformarte, Créelo. gloria al Señor, aleluya, porque Él te ama, gloria al Señor Y fíjese que la palabra dice en Isaías 66, 13 Como aquel, como aquel a quien consuela su madre, sí, señor. así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo gloria a Dios, una madre consuela a su hijo, cuando se golpea se da un golpe, la mamá lo abraza, lo apapacha lo besa, lo acaricia ahí dice que él, gloria a Jesús así os consolaré yo a vosotros, nos dice el Señor, porque el Señor al que, a que su hijo ama gloria a Jesús, aleluya, reprende pero con amor, porque Dios desea gloria lo Dios. mejor para nosotros Sí, y Señor. nos abraza, gloria a Dios él nos corrige. Pacha. Exacto, en papá. Gloria, o sea, aleluya, este consuelo, qué bueno es nuestro Dios. Dios. Esa misericordia sí, que señor. él tiene. Gloria a Jesús es la misericordia que quiere mostrarme a ti para tu vida. Gloria a Jesús. Isaías 57, eh, 18 en adelante dice: He visto sus caminos pero le sanaré y pastorea, le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Feliz. Produciré fruto de labios. Paz, paz, al que está lejos y ese eres tú y al que está cercano okay. Dijo Jehová y lo sanaré Te Ay, sanaré escucha. si tú confiesas tus pecados Y vienes ante él reconociendo que eres un pecador, alabado sea el Señor Marino. Porque hay, alabado sea el Señor Unas condiciones para que tú puedas ser recibido En el seno de nuestro Señor Jesucristo Que puedas ser borrado tus pecados Y es que tienes que confesarlos con tu boca, alabado sea el Marino. Señor Pero los impíos son como el mal en tempestad, que no pueden estarse quietos, mm. no pueden estarse quietos porque no tienen paz, no, tienen no pueden paz. estarse quietos porque los problemas los agobian sí. los lomos están tan cargados y tan pesados de tantos problemas, tanta situación que si como yo voy a pagar esto, como yo voy a hacer aquello, que ese mis hijos, que si esto mire, hacer acérquese a Dios y dejarle todos sus problemas, es, a Dios, Dios los Dios, problemas de sus hijos, de su esposo de su trabajo, su enfermedad alabado sea el Señor, él ya se llevó esas cargas en la cruz es, del Calvario, ¡Aleluya! se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, alabado sea el Señor. Pero los impíos son como el mal en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno, cieno es lodo, alabado sea el Señor y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es que no puede no haber paz, paz pastora. No, a Dios. no, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Eso es. Se desesperan, alabado sea el Señor. Eso es. Y hay que decirle que el día malo nos va a venir a todos. La diferencia es cómo tú vas a bregar con ese día malo, cómo tú te vas a conducir. ¿Qué, ¿Qué actuación tú vas a llevar a cabo en ese día malo? ¿Te vas a echar a morir si te da una enfermedad que los médicos dicen que no hay solución? ¿O te vas a parar en seco y vas a creerle a Dios... Y vas a decir, Señor, aquí yo estoy, yo creo en ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el mecanismo, alabado sea el Señor, que te lleva a Cristo para que Él en plenitud pueda revelarse a tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú puedas recibir paz, gozo, que son los frutos del Espíritu. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y ese, esos frutos valen más que cualquier dinero del mundo, alabado sea el Señor, Aleluya. porque todo el dinero se va a acabar, mire hermano, va a llegar la hora que va a haber dinero y no va a haber que comprar, y estamos viendo en estos días que hay una escasez de alimentos estamos viendo en estos días que la, que la comida está tan y tan cara, que lo que antes usted con 100 pesos compraba, ahora con dos o tres bolsitas se le van 100 dólares. No, no, no, no. La carne casi no hay, está cara. Mire, todo eso es principio de dolores, sí, eso sí. está registrado en la, en la Biblia. Ese es un plan maléfico del enemigo para cortar todo, para que venga el anticristo como hombre de paz, que traiga abundancia para engañar... Si está necesario, está aún escogido. a los escogidos por eso es que tú tienes que saber y leer palabra y interpretarla a través del Espíritu Santo para que no te engañen porque hay muchos por ahí predicando una palabra que no es conforme a lo que está escrito aquí alabado sea el Señor por eso nosotros no podemos sentar aquí a decirte que esto te va a ir bien no, que, que, que es maravilloso no, si el Señor nuestro sufrió alabado sea el Señor Vituperio Ah, lo laceraron, le dieron, lo escupieron, lo maltrataron, lo injuriaron, alabado sea el Señor. Y él inmudeció como cordero al matadero, alabado sea el Señor. ¿Cómo te vamos a decir que tú no vas a pasar por situaciones, alabado sea el Señor? Nosotros mismos hemos pasado por sin número de situaciones, sí, soy, pero soy la diferencia es Cristo en tu corazón, alabado el sea el hijo. Señor, y confiar en él, sobre todas las cosas, porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y ese es el problema, que muchos están mirando, y mirando, y mirando, y se agobian, y ponen lo que ven el peso sobre ellos, y se desesperan, como hizo Pedro en un momento dado, que estaba caminando sobre las aguas, y se levantó una tempestad de viento, y, y el mar alabado sea el Señor, embravecido, y quitó la vista del Maestro, y ¿qué pasó? Se hundió. Y así sabemos mucho, alabado sea el Señor, que en un momento dado, vamos por situaciones, pasamos por, por situaciones difíciles, y en vez de invocar el nombre del Señor, doblar rodillas, ponernos a orar, nos ponemos a lamentar, a lamentar y a quejarnos. Y déjame decirte, a Dios no le gustan los que se quejan, alabado sea el Señor. El quejoso, Dios no lo mira con buenos ojos, alabado sea el Señor. Bendito se sea gloria a la gloria, gloria. de Dios. Gloria a Dios, poderoso Dios. Dice la palabra, gloria a Dios, <coughs> bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a llorar, claro que sí, gloria a Dios. Pero qué hermoso, gloria a Jesús, cuando tenemos un Dios que nos gloria va a consolar a Dios. siempre. Gloria al Señor, aleluya. Y siempre va a estar ahí a nuestro lado. Gloria al Señor en medio de todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que también tenemos la palabra que dice que a la vez que, que echan sobre él, sobre Dios toda su inquietud, porque Él se interesa por nosotros. Todas Santo. las inquietudes, como decía nuestro hermano Tomás, te las tenemos que poner en Dios, porque Él es el que se, se interesa por cada uno de nosotros, <coughs> amados. Él no nos va a dejar solos en medio de todos los sufrimientos que estamos pasando. Él no es injusto. Claro que no, gloria al Señor, nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Santo Dios llega y siempre eres. a tiempo, nuestro Dios extiende su mano para socorrernos en los momentos de angustia, de dolor, gloria a Dios, aún que pensamos que estamos solos, no estamos solos, amados, sí, señor. porque hay un Dios a nuestro lado, que hay momentos que, que Dios no puede dejarlo en un momento solo, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, Amén. en ese momento se sintió del, de ese momento. maní, se Dios solo, y eso es humano, y eso es humano exactamente, Santo. Amado. Pero siempre la palabra nos trae a memoria que Dios estará con nosotros hasta días. el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Todos los días, más. Santo. Lo que pasa es que nos olvidamos de la palabra. Gloria a Dios. Y la palabra que nos va a traer a nosotros esa convicción. Sí, Señor. Gloria al Señor. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo que nos va a traer Santo, a memoria aleluya. todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo que pasó en la tierra. Santo. Para poderoso. Mí, acuérdate de lo que él pasó, sí, acuérdate de su sufrimiento, acuérdate de que fue flatillado, acuérdate que fue golpeado. Gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos pasando por esas tribulaciones, esa presa, el Señor dice, poco ha pasado. Sí, Señor. Porque más me hicieron a mí de lo que te hicieron Eso a ti. Es así. Más padecí yo que lo que padec estás padeciendo tú. A, este, aguántate, como decía el Señor, a Pablo. Bástate de mi gracia. Gracias. Porque, Porque mi, mi poder debilidad. se va a perfeccionar Amén. en tus debilidades. Sí, Señor, aleluya. Bástate de mí, gloria a Jesús. Olvídate de lo que está sucediendo, pasando. Agárrate de mí, gloria al Señor. ¿De quién nos vamos a agarrar, amado, sino Santo, el del Señor? aleluya. No hay otra cosa. Y quizá a nadie a sabe por lo que tú estás pasando, pero... Cristo sabe por claro. lo que tú estás pasando, alabado sea el Señor, y Él señor. no nos va a dejar huérfanos, no, alabado, señor. Él vino, alabado, Él se fue, pero dejó el Consolador, Consolador. fue a preparar morada para donde Él está, nosotros, nosotros también estemos, estar. alabado sea el Señor, mira lo que Mito. dice, alabado sea. yo siento un gozo, dale, eh, pastora, dale. terrible, sí, <risa> me siento bien gozoroso, <risa> sí, sí, sí, este, santo eres Señor, ¿Eres bueno? y Jeremías 31.13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos, ese soy yo, juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré los alegraré de su dolor, aleluya, o sea que Él está pendiente a todas las necesidades a todo, a todo. que nosotros podamos pasar, sí, no tenemos que quejarnos porque Él lo sabe todo, aleluya, sí, Él ve, eh, sus ojos atalayan toda la tierra, eh, toda la tierra. Él es omnisciente, omnipotente, omnipotente, alabado sea todo, alabado sea el Señor, Él todo lo ve, todo lo sabe, sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos, alabado es, aleluya, sea la gloria el del, del Señor. Es más, el Señor va un poquito más allá, en Salmo 27, 10, dice: ah. aunque mi padre y mi madre, madre me, me dejaran con todo sí, señor. Jehová me recogerá. Eso es así. Gloria a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Gloria a Dios. con todo Jehová me recogerá. Gloria al Señor. Fíjense qué hermosa ese Salmo 27.10 que el Señor nos está hablando. No importa quién te pueda dejar, pero sabe que Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar ahí a tu lado. Dios siempre te va a consolar. Dios siempre va a extender la mano de misericordia sobre tu vida, sobre los tuyos. Gloria a Dios. Pero te tienes que acercar a Dios. Tiene que venir donde el maestro. Tiene que venir a, a donde está el rey de reyes, el señor de señores. Gloria al Señor. Quizás piense no, yo voy, lo dejo para mañana. Hoy no. O lo dejo después que me, me resuelvan los problemas. Los problemas siempre van. ...van a estar amados... ...los problemas siempre van a estar ahí... ...sean sí, problemas señor. financieros... ...sean problemas de enfermedad... ...sean problemas familiares... ...sean problemas en el trabajo... ...y si no siempre... hay problema hay algo malo... ...algo que no está funcionando no, bien... No está funcionando sí, porque que nos den la fórmula... Es algo hacer, que, que, que tienes tú que el enemigo no quiere. <ríe> Amén. Porque no hay nada interesante entonces en tu vida. Sí, Señor. Aleluya. Cuando hay algo interesante en nuestra vida. El enemigo, Gloria a Jesús, va a tratar de oponerse. Gloria a Dios todo el tiempo para lo que Él sabe de lo que Dios va a levantar y va a hacer con esa vida, gloria, gloria a, a Dios. Y siempre va a estar el enemigo tratando de oponerse a que no, el que no se haga realidad lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Pero depende de ti, gloria a Jesús, Dice, depende de ti, amado. Isaías 26, 3 y 4, tú, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, sí. Confiar en Jehová perpetuamente. Sí, sí. Eso no quiere decir un ratito sí, otro siempre, no. Siempre. O tal vez o, o un día Dios te hizo algo bueno para ti y al otro día porque no salió como tú querías, pues ya dejaste de confiar a la voz del Señor. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová... El Señor está en la fortaleza de los siglos. Bendecido sea sí, nuestro Señor. Alabado sea el Dios, Señor. Sea que el te, señor. Estamos dando, te estamos dando palabra. Palabra, para palabra. es lo que hace falta palabra. Mira que en el Salmo 34, Salmo 100, sí, perdón, Salmo 34, 6 nos dice el Señor, este pobre clamó. Sí, Señor. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sí, sus sí, angustias. Sí, sí. No dice dos o tres. Uh -huh. Dice que clamó. ...clama a mí... ...y yo, yo te, te responderé... responderé ¿y? ...dice la palabra... ¿y te mostraré cosas... ...ocultas... <risa> ...que tú no conoces... ...tú no conoces... ...Gloria, Gloria a, a Jesús, Dios. ...Aleluya... ...Poderoso dice Dios... Que le oyó... ...¿quién le oyó? ...Jehová le oyó... ...y dice que lo libró... ...de todas sus angustias... ...no de dos o tres... ...y le dejó dos o tres angustias... Sí, ...no, dice que lo libró... ...de todas... ...de todas Aleluya. sus angustias... ...así que cuando nosotros... ...clamamos a Dios... El oído de Jehová está atento a tu clamor. El oído de Jehová dice, espérate que yo estoy oyendo a mi siervo, a mi sierva. Deja prestarle el oído, que es lo que él está clamando. Gloria al Señor. Y después dice, voy a librar a mi siervo de toda opresión. Voy Gloria a librar a, a mi siervo de romperle todas esas cadenas, todas esas ataduras. Lo voy a hacer libre, sí, porque él está clamando. Gloria a Dios. Gloria a Dios y está creyendo sí, en señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya. El sol, que no, el sol, el eh. Dios, que nosotros le servimos, gloria al Señor. Es el sol de justicia, el la pastora, sol de justicia. que sale para todos, pero en nosotros Amén. permanece, Amén. porque es. lo hemos aceptado, aleluya, sí, es que alumbra nuestras vidas, sea el Señor. Dios, y dice Apocalipsis, buenísimo, dice Apocalipsis, yo me lo estoy gozando, aleluya, dice Apocalipsis 7, 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos Y o sea, que este llanto, este pesar, estas situaciones tienen un término. Exacto. Se van a acabar, alabados del Señor. Y como dice nuestro pastor, es mejor pasar por cosas difíciles ahora que, ¿verdad?, comparado con lo que vamos a pasar cuando lleguemos a esas mansiones celestiales, que allá no habrá necesidad de luz, allí no va a haber tristeza, ni lloro, ni, ni, ni dolor, nada. Es más, vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso, alabado sea el Señor. Pero eso es una esperanza, una expectativa de vida para ti, si le crees al Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, y nosotros estamos diciéndotelo porque lo sentimos, porque lo sabemos, y sabemos que Dios es grande, porque hemos visto la mano de nuestro Señor en todas las situaciones de nuestras Soy, vidas. Aleluya. Hemos visto milagros, alabado sea el Bien. Señor poderoso es el Señor. Gracioso, y no te vamos a decir que no vas a pasar por situaciones, claro, alabado sea la gloria del Señor, el Señor. pero con Cristo es con diferente, alabado sea el Señor, porque nos da la fortaleza, nos da la paz, nos da el gozo. Muchas veces pregunta a Dios, pero ¿y cómo es que esa gente están pasando por una situación tan grave y tan claro. difícil? Yo los veo riéndose y... Eh, eh, eh, a, a más todavía cuando alguien pierde la vida, sí, que es un, un siervo del Señor, usted en la funeraria, todo el mundo eh, sí, eh, gozoso, gozoso, se predica la palabra, alabado sea el Señor, porque se sabe para dónde va esa alma, sí, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y dicen, pero esa gente, tan, tan, murió alguien, un familiar tan tan gozoso. Seguro se llora, alabado sea el claro. Señor, pero hay consuelo de parte de, de nuestro Señor. Y nos lleva a entender que Él tiene el control de todo. Que para nosotros, verdad, la muerte es ganancia en Cristo. Ya sea que vivíamos o que muramos, es. somos del Señor. Pero, aleluya. Dios, aleluya. Poderoso precioso. Dios. Salmo gloria a Dios. El nos dice santo, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Poderoso Dios. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Sí, Señor. Es nuestro pronto auxilio. Él pronto, va a llegar a pronto, tiempo. pronto, Cuando aleluya. Pronto es ya. Gloria al Señor, aleluya. Y Él va a llegar, gloria santo, a Dios. Santo, santo. En medio de todo lo que usted está pasando. Sí, señor. En medio de toda situación. <coughs> en medio de todo dolor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria él llega a Dios. A tiempo. Dale una oportunidad gloria a Dios. ese Cristo aleluya. maravilloso en tu sí, vida señor. para que tú veas la Alabá, diferencia Cristo. con Cristo y sin Cristo sí, alabado señor. sea el Aleluya. Señor precioso. poderoso Dios espera para dar oh este Santo oh fe. Gloria, gloria Dios. poderoso Aleluya. Dios Aleluya que la puerta Santo. se cierre, sí, no tenga que sea gloria muy tarde, aleluya. aleluya. Como pasó con Noé, Santo. que cuando la puerta se cerró, nadie la puede abrir, la. aleluya. Todos perecieron sí, señor. excepto eh, Noé y su familia, Santo. gloria a Jesús, aleluya. Y nosotros no queremos que suceda eso Amén. en tu vida. Gloria a Dios. Tampoco nuestro Señor quiere que suceda eso. Sí, en tu señor, vida. aleluya. Gloria a Dios. Dios desea, gloria al Señor, Poderoso, aleluya. Dios. Que vengas a Él, Arrepentimiento, gloria a Dios, aleluya. aleluya, porque Él te va a consolar, sí, señor. Él te va a fortalecer, Él te va a dar nueva fuerza cada día, gloria a Jesús, nueva vida Él Cristo, va a ser tu amparo, fortaleza. Él va a ser tu castillo, sí, Él señor. va a ser tu roca fuerte, gloria sí, al Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿por qué? Temer, gloria a Dios, a venir a Cristo. Sí, Señor, va a ser tu sanador, tu libertador, aleluya. Gloria a Dios, Todo aleluya. lo bueno, aleluya. Es nuestro Dios, sí, aleluya. Sí, señor, poderoso Dios, gloria a Dios. Eh, gloria a... A Dios. Pensar, ay, si yo voy a Cristo, el enemigo me va a estar dando y dando y dando. Amado, es mejor entrar al cielo golpeado que sobado para el infierno. No es que el gloria Señor nos enseña señor. cómo devolverle los claro, golpes al enemigo. Ser, no, aleluya, el mucho señor. ayuno, oración. Doblando rodillas, ayunando, nosotros tenemos las almas para combatir sí, también el enemigo, aleluya, poderoso señor, Dios. Tenemos las almas que nosotros usamos. Sí, la oración, gloria a Jesús, la espada, gloria a Dios del Espíritu, que es la palabra. Gloria, gloria a, Dios. a Dios. Porque el Señor mismo se la dijo a Él, escrito está. Sí, Señor. A tu Dios solo adorará y a Él solo sí, servirá. Señor. Gloria al Ese abortadorcito ya está vencido, sí. fue vencido en la Cruz del Calvario y le queda muy poco tiempo, por eso es que está Lucío haciendo de la suya por ahí porque no quiere... Este ir solo para allá donde el Señor lo va a enviar, alabado sea el Señor, Jesús, donde va a estar gloria por a miles de años, santo aleluya. y poderoso Chá. eres mi Dios, Precioso grande eres, eres. Gloria, del gloria, a Dios. A sí, sí, gloria al Señor, todavía estás a tiempo, sí Señor, todavía la puerta está abierta, 654-7300, 654-7300, gloria, cero, cero. Cero. gloria a Jesús, aleluya, hazte un, un regalo de vida Cristo. en esta noche. Para ti, para los tuyos, alabado sí, sea el Señor. Sí, Señor, Hay todavía esperanza. Gloria a Dios para sí, que. Sí, Señor, ellos. mientras Gloria haya vida y hay esperanza, lo triste es que luego se vaya la vida porque ciertamente venimos sin nada en este mundo y nada vamos a sacar hay personas que su Dios es el dinero, el poder, la fama y tantas cosas efímeras que no tienen valor alabado sea el Señor, vemos tanta gente suicidándose que tienen millones y miles de dinero y están huecos y vacíos porque no tienen a Cristo en su noticia alabado sea el Señor, porque no hay nadie que le dé una palabra de vida, una palabra de salvación una palabra de consolación esa gente lamentablemente lo que se le pegan a su alrededor son pirañas que lo que quieren es sacarle todo lo que tienen y después los abandonan. Bendito sea el Señor, pero Cristo no te abandona jamás. Bendito sea la gloria Él de Dios. es fiel y verdadero, amado. Sí, Señor, aleluya. Él es nuestro mejor amigo. Poderoso Jesús, Dios. Nuestro confidente, nuestro sí, amado. Señor. Gloria al Señor. Nuestro todo. Él, es, es el, el, el, el cual usted puede confiar, gloria a Jesús. Así que tenemos unas peticiones sí, aquí bien. que vamos a, a nombrar, a leer, para que ahorita orar. Tenemos un anónimo por salud y fortaleza. Tenemos a Miriam por familia, cobertura, por... Familia Faulú Rivera, por peticiones especiales. Tenemos a David Rodríguez, por matrimonio, por familia, se goza con el mensaje, amén. Gloria a Jesús. Jessica de Ponce, por esposo que eh, está confinado, por sus hijos. Gloria a Dios. Tenemos a Ixia una petición especial, eh, por Juanita Pacheco, por salud de Aixia. Gloria a Jesús. Raquel Ortí, pide por salud, recuperación, eh, por Ángel Pérez y su hija y le gusta el programa qué bueno, gloria al Señor la gloria sea para por el Lamar, Señor y, eh, Pide por, por, por familia de cobertura <coughs> petición especial eh, Felipe Pizarro pide por sanidad para él bendiga y su Felipe. esposa gloria a Jesús por José Juan por pide por José Irarlo y su esposa Providencia pide eh, David eh, por salud Mercedes por salud de sobrina María por ...compañero idóneo por salud para ella... Eh, ...y eso es todo... Ah, ...aleluya... ...aquí tenemos a Ana por dolor de estómago... ...por Jacqueline, salud y protección... Eh, ...Ana Ocasio por salud... ...fortaleza... Eh, ...salvación de familia y liberación... ...anónima por salud por una prueba... ...que está pasando por hijo... Eh, ...Sandra por una hija que va a ser... Eh, ...intervenida por salud... ...y por Sandra... Eh, ...señora Cruz por salud, por protección, Ruth, petición especial por todos los niños, por nieto que es paramédico, Carmen Carolina por salvación, eh, de, de eh, familia, sanidad, liberación, protección, Axel por el hogar, esposa, por un caso en el tribunal... Porque Dios dirija a todo. Alabado sea el Señor. Teodora, por salud de rodillas, por una amiga que también eh, venga a los caminos del Señor. Vamos orar. a orar. Padre bueno, santo, Padre amado, poderoso, poderoso tú eres, Dios. Señor de los cielos. Vamos ante tu presencia, Señor. Usted oh, sabe gloria, cada gloria, una de las santo, peticiones, Padre, que sí, se señor. han mencionado aquí. Padre, la mayoría poderoso por salud. Dios. Padre amado, por cobertura. Santo padre de la eres, gloria. Señor. Jehová, te pedimos que tu mano de poder sea se ahora mismo puesto sobre hora, cada vida. Padre, padre amado, por el lo señor. que creemos. Padre, sí, que tu palabra ha sido enviada, explica, mi Dios de los cielos, padre, padre, en medicina cada para cada cuerpo, sí, Padre sí, amado. Atamos, que paralizamos, que cumplida, Señor, toda enfermedad, voluntad, mi padre, Dios, echamos la echamos fuera Dios, en el nombre de Jesús Dios, de Nazaret, Padre, a, a cobertura total, <coughs> Padre mío, sobre cada vida en Santo, esta hora, y porque lo creemos. Jehová Dios, Dios Todopoderoso, y está, y está hecho por tu palabra en el nombre de Jesús. Sí, señor. Amén y amén. Y recuerda que nuestro trabajo no es en vano, Señor, que el, el amor... amor.